masas piurte, escena toquietán, te todo, chiqui, cristol, energía de quinatera, ostra, cristol, zarata de quin, cristol, indarararquima, ya cristol, niña tú de costia. <risa> es que ya está Oscar eh, Ogeyute, ¿eh? Bueno, sueta coque llena que eres. <risa> sueta coque llena un camisete en Garaiko Azarete, ¿eh? <risa> Nuclear y emoticona que maten en en Garaiko Azarete, ¿eh? Sueta Kogeyenak, Insumiso de Manifetara, Juatenzinia, en garay Zarete, Insumisos para Militares para atrás, por un, pom, pom, pom por un, pom, no a la No, no, no la No, No, no, no a la por un, por un, pom pom, pom, pom será Zerate garay horretakoak Institutoan, eh, carpetan Alde batean, eskorbutoren Posterra ematen zenutenak Eta beste aldean Sensación de vivir actores en Argazke ematen maten bai Edo John Bon Jovi, tío Hori ematen zenuten, bai Zeren, orduanetan, gaztea baldin Bazara, sortzirak, pederatziak, Camarra, Horain Carracha aldeada, da Baina guretzako Ordua ya berandu da, tio Berro Urtetica en sí gure anaya reben arropa ropa Hansi de una, en oray milenia saques, dute Hansi mañagubay, eta nik dituen tuen iru anaya eta neri viste txandalaia co, chandalaya, chorima levato, chorima lo bate paño petacho, que ya gola kilis en eta amarurte, urte camiseta de Skatsen, eta mitia pedera triunda, la noventa garren urtea, eduki noen errealiko camiseta bai arconada laranja naranja ori, tío, o sea, zela Vintage, Veneta. <risa> Género, el güisangana, generación Batecoac, te, televisión, este con la mandoa Orduan, se revide su susurra y tal? Ostia, Batjo, esta seca la se ha Eta Esta jumba chiné, al dacherano, es Ba, es. Va, va, Jaquín, Jaquín, ora en de la vía C, Eonin de la Bacares, que está aueguita en Zarre, oizabatean, esta cristón, pero o sea, Benetan, de Nazarra, Zaregoizan, atera, eta, chalo, caral chutenac, chaloca, vestia, podemos bezala. vestia, buru, vestia, hostia, hot en paritari, vestia, ocheta, coaqueta, amo, jiqui, jiqui, amo, jiqui, Besteak que veía atera eta fokoekin efectu egiten. que giten. Vestea que surre jotzen Juanca, que induta hostia, jot lurari. besteak una bota casue manga, cale borroca y la Cristo miró o sea, Ramstein eta metálica, en izan zen. la urterekin oso y da osso fuerte a daidenste, a etaonarsea. Despedida bateduqu y esquero, ove duzula eta nayago de zula, egunes y sa te haga es baño, vale. Eh, ori ya ostra, eh. Edo Orelaco comentaría, botatzen en las teselas, pero Rory Utelkin cuadrillan. Gaures aterako ateraco y Gande aprovecha tu <risa> Se mierda da Ori, o sea, se mierda da Ori, o sea, Julius Sersola campeón, o sea. Bajo y baina de egingo dugu, ya de bu ya es agua, ya es agua, punteria es agua, ya es agua, ya es agua, ya es agua, picha es la ya es agua, picha es agua, ya Egunes, eta tagawes, en gauetan gara, eta, e, kaka, bai, kaka dugu, Baina, ere chatsen así, gara, pisa iterativo. Eta gente que saca du, eta caca, bye, caca, sherita, ingua de u, beti besela, baña, no la dugu con uy purdia, e sherita ele bye, bye, bye, acética urrera, eda urretica ori, zure le vale. Bañar. Esta hora le vi encender corica. Esta super obsesión a erroparekin el ropa de quién? Se le detorsen los zulabúneta. Hechiki. Elos hidut. Elos hidut zapate lleva chuc. Es un gramo cuá. Chaleco va a perder un gramo cuá. Esta hora le no va tío. Beneta no sea. Gúre garaián. Oga y urte quién. y tapico No le Ben Corica, ¿eh? Betico chandal zara. Club juvenil con camiseta churía, horrekin joaten ginen y egitera kilómetro a que gidera. Ah, eta las J. Jaiver, eh, horrekin plaga, plaga. Horrekin joaten ginen kilómetro a que guine ta euría hasta en basal se rematen en Caru chubasquero urdiño río, hola cheseate, oliva y eh, la mítico a vos marra zitula hemen, va eh? a tu tu leite si usted mañana se llegó una no, hostia, eta horrekin juate enseña en Corrica, chubasquero de Cristo nevuisa parada, busiste enseña en la a donosti, da neura al día, eta dirá, Cristo nebusquias ten san, eta serrequí tense en un chubasquero caru orequin, bildu eta riñone batean, Biurcen, senuen, bai, bai, North se que tal, esta uca teori, bai, ya caru, se uca batean bihurtzen santio. tio! hizo la invento, charrá. ¿Qué <gülüyor> <Kari Kastor>? le <gülüyor> Euskalduna, naiz, mendizalea, furgoneta de UCAT, no, sí, la es este la es dunvalío, euskalduna, naiz, mendizalea, Tadiru, pillo a UCAT, autocaravana de UCAT, vale. Eta buscando ¿vale? eh, una vez, es la ucadirúa que chuera ostendes, ¿vale? Mañana. adivides, poteoa, oge y eh, se reviten sin una racha al detán. A un soco antorenajechi, escorbuto a tope, Eta y vil se tiene la racha de Osuán, porro a que caña que daten, eta racio pilla jaten, croqueta, graba, graba, que te graba, botasen, croqueta, graba, te graba, botasen, ore la racha de Osuán, baña orán, lagune, kin, berro y non botas de su pote bat, a un soco pastelerian, bye, eta se rescate de su terror bat, wow! que radical esta bijo tensa Eta bi esta es atendú bestial se merienda tu ¡Wow! es pasatu es pasatu bye bye esta bipalmerita integral archeni tu ostra ni se egiten ari gara, joder <risa> ya es bacarriquechean calea neré cale ti juango zara y gurte le Eta baldosa bat ikusiko de su ore la balanza acá, eta serringo de su argaski batatera, eta salajeta, harri en eco guayarin, y hostia, se mierda da, jode. Leno de Ulter, que a decir en caleti, en camiseta, eta en tencintu de macar policía, tene eh, de carrones, baña orañez, orain kaletik soaz, farola bat y ikusten de su taca, buen dios, oro, imposto a paz, ni tu hostia, el bat ikusten baticuste en su video, oreti campo, maquí, machaste en dios, joder. Edo curva te caca ítem, baldu se reíten su caca, tu tajamea y botas, ostia. Yak <risa> chia tofu eta vete, codito sube, berroi ulteriquín. Leen usted seno en ori wifi contra sinasira, baina Ori, Hori a zara jaten, bakarik te roy vosedate, en hojaltzeko arroza coa zara egiten bai. Eta ítem, que no ustedes sube, asicos a la laba, mis hijos, yo tío, bañáez, pero hoy ya. Basoaz, basoaz, pero un hastío, así ya iberdó la pagaste en y tío. Padrilla no es que el da vero y betiko zita, cosita a usoco de rico hayetán, bye. El taor y cúcico de su té, guachapes, seguita la agua pasaste de su té, la se tu hostia, la hue ni de coña ni de coña la eta eraquín, chornan saudela, con tulatzenzara, se aro saudetela, sereno geita pico, urteco, gastecho cuadrillo, aticución de su cristón parrak, botatzen seren lenga tetan, Ser chorrada de quien evitense no emparra. Eta es gasteche. E, bestia. Esa es la bestia. txupito Eta besteak, bestia. zenbateatik es la eta Esa es la bestia. que caca, la bestia. Esa es la eta Esa es la bestia. Esa es la bestia. Esa eta la bestia. Esa es la bestia. Esa es la bestia. Esa Orizeno gaita pico urteregin el cares que está. Bañorai, zein da urtelequín. Seinda el cares que está. Bacoita caña, batequín orela. Bueno, es ¿eh? Rollo Trump. Eta batek tú, joe eroskin de tal gente abajo tío. Eta a la mierda, tío. Eta bestea, joe, Hazte honetan etan. Descubre tu YouTube y con activo. Benita, antío. Eta okerchendo, ah. batek izaten du, eh. Y dute uraldi la torre, la. Eta bestiak. Vaí. Velaunean somatu Ete a la mierda, tío. Verroga y urtere, king. Eh, ya utsigaste con tu aquelitari. Eta punta tu cantujira, bate, eh, Astebat, Whatsapp bat, tibili da bolo, bolo, Tsunami besela tumacha besela Bat, bat zujando dezute bez dakez, ba, nerea zen. Nerea zen, eh, benetan, eh, nerea zen. Eta hor, eh, Euskal Herriko herrian izenak agertzen ziren, entzunde zute Whatsapp ori? Bai, eta... Ba, naiba badezute, Aste batean, herri gehiago prestatu ditut, Eta nahi badezute, ba, ba... Egingo de du... En plan, caña suegra, ¿a dónde un Va, let's go. <tose> Seinda nafarroan, mutu geyenda, dagoen herria. Ocha gabía, ¿vale? Seinda nafarroan, locats geyenda, dagoen herria. Lodosa. Seinda nafarroan. Es negué y en el río. Vacayku, se dagoen na Deuses da guen no hay. Se na farruan palabrota que llenes burlada, vale. Se na farruan da Nafarroan, el río na salatari que llen da guen el No la echate tú Oso vera dago guo chuberoa, vale. Esta na farreras vale. Seinda y Parraldean, Errico Vene, la Duchat se un Eppel. se vale. Seinda y coche elegante tenda buena se gama, vale. Seinda y inoiz Iño y la que su segura, vale. Seinda y Puscuan, klaustrofobikoena, claustrófobo vale. Eta riskutsuena, vale. Seinda de Serturi Candiana de Agua Gipuzco de Ría, Aduna, ¿vale? Seinda Surfarropa, Orenagitende en Gipuzco de Ría, Villa bojna, ¿vale? Seinda Gipuzcoa, Iño Isgueldi Tuberes de pasa pasallá, ¿vale? Seinda Gipuzcoa, Herrini Merkena, andoáin Seinda Gipuzcoa, Obequien, Cocatu de Agua pues allá, ¿vale? Zein da BIZKAIAN Vizcayan, GEIEN Gallenda, HERRIA? Bermeo, vale. Seinda <risa> Vizcayan, JAIOTZE Tasa, Andiena, Duenería, Marquiña, semein Maquiña, semein vale. Seinda Vizcaico, Herreri, que estrés, antena, Urdulis. Seinda y es una Andiena, Duena, Zarata, no, Seinda Gay en den en Ría, Berries. Seinda Gay en den en Ría, Berries. Seinda Araban, laguna que guita kostatzen Gay en Peña Cerrada. Seinda Araban, zulori Andina, Duen Ría, Ollón. Seinda Porro, Gayene, en araba en El Ciego. etanafarroan. Eta Nafarroan, Petilla de Aragón, ¿vale? Gora Nafarroa, gorda, la eskina batean, baina maite Du, ¿vale? Eta azkenekoa, hau ya, hau ya, asmatzeko, hau master eta egin baldin baizu eta ez talazuzute asmatuko Zein da, Euskal Herrian, PNV eta Bildu Obekin moldatzen diren herria, E-A, ¿vale? Bueno, esker mila placer, hauniz, esker mila y con el sarte ¡Gozada y venita. Itziar! Ignacio, Chiquinais, esta. ¡Eta tío. Gol a Euskara, gola a Encerquiat, Humoria. Viva Sides, la cera, aún.